Como vieron en el título, pues vamos a reaccionar a las 25 curiosidades en Nightmare Fredbear Del canal de Sabino creo que 69, a ver, Sabino 69, si sí. Bueno, vamos a empezar con el video Si, sí, el vídeo anterior está entrecortado porque no sé muy bien cómo manejar pues, la aplicación para grabar, al menos en el portátil muy bien, vayamos que se detiene, es porque encima. Ensino... Bien, ya. Hasta dentro yo los compito, estoy un tiempo, de esta glitch Trap. Tengo curiosidad de mí jugando la Ultra Cosa Night. Soy, digamos, un tanto noob. Que, Esto es que se escucha muy bien. debates de si él fue el responsable de la mordida. Debates que siguen hasta el día de hoy, pues aún quedan muchos misterios que descubrir sobre este personaje. Así que, sin más que decir, Muy bien, ahí se ve mejor. Bien, bien, bien. bien. A ver, las cruces, no, en bueno, mal, por primera, en un teaser de ScottGames.com, donde solo aparecía el torso, parte ay, de, las este tronco, de, este crónico, de la mano este y el sombrero. Mi favorito de este juego, Mi favorito de sería de toda la, la, sala, la última frase de la oración de los de, teasers. Vendría siendo Bonnie ah, Pero yo de ese juego solo vi ese teaser. Bueno, <ríe> en este segundo teaser solo aparecía su sombrero y moño, acompañado de la frase propiedad de Fred. Y dándole así origen de dónde provenía este animatrónico. Pues sí. Número 3. En un principio la gente especulaba que el animatrónico visto en el primer teaser era lo yo, yo creí debido a sus característicos botones, los cuales Scott recicló para el diseño de Prepper. Número 4. La risa de Nyber Fredder es en realidad la risa de un niño rindiéndose. Esto se puede averiguar si aceleramos el archivo de audio. Esto mismo pasa con Freddy, ¿cierto? ¿sí, ah, comprobado. Una risa de <risa> <inicia>. <risa> <risa> Nightmare Fredbear está activo desde la noche 1, pero este nunca se acercará a tu habitación. Ahora sí, sí se puede escuchar su risa a lo lejos del pasillo, si se presta mucha atención. Este, a ver, la, escuch la podrían Número escuchar seis, mejor con Brad audífonos. Con son los únicos. Este, en cuando pueda, de Vicky, no, haré un, un video del actual, canal que, que ver, sucede, en el canal principal, el de este que si ustedes quieren, por la pues y por el siete, descargo el pain de Freddy a Suma. o si los dos sin el ver sufrir poco más de una semana esto se debe a que al ser un personaje tan importante necesitaba de, un buen los dientes Además, tiene algo tenía como que rojo. con con razón ya que solo de, razón, de 83 segundos económicos. Juegos de ese mismo Número juego. 8 Aunque fuera un diseño de modelar para Scott La verdad es que solo el cuerpo y la cabeza del animatrónico Son completamente originales Pues las piernas y los brazos de Fredbear Son reciclados de otros modelos Como el de Freddy Solo que cambiados de color Bueno, eso explica muchas cosas Número 9 Aunque David te atrape Es posible completar la noche Si aún no termina de hacer su animación Aunque esto serio? es muy raro Si me equivoco, eso también pasa los con Aimer Así. Ah, yo, yo me acuerdo, ballet. yo me acuerdo de en eso con Aimer que en zonas mejor iluminadas serán de color blanco. Y... Número 11. Hay un pequeño cuando si, miren, en el La oreja... En es tan alto que atraviesa derecha atraviesa el, que el techo aunque gracias a la poca luz de la escena casi no se nota Me Número 12 cuando Nightmare ¿sí? Prepper ¿sí? el, el suelo medio, se puede notar como su modelo atraviesa el piso y este palo sí? sí es de la interna, podemos verlo con más detalle Número 13 Nightmare Prepper posee una boca en medio de su estómago sin embargo esta no cumple ninguna función durante el juego con elástico ya que hubiera que sido interesante ver un jumpscare de Fredberg usando hinchaboca. Dios mío, es que no se le encomendó a ver el el Jamsker. Jamsker tío, suena, no, no, no, ese tipo de jumpscares. A pesar de que Nainer Fredberg te permite atacarte por todos los sitios de la habitación, él solo cuenta con un jumpscare. Esto es extraño, pues los otros animatrónicos tienen ataques personalizados según el lugar donde te ataquen. Quizás esto se deba al apresurado desarrollo del cuarto juego. Um, bueno, eso sí, sí lo explicaría. Número 15. El diseño de Nightmare Fredberg es el único que presenta tonalidades rojas en sus dientes esta sean la sangre del niño pues Fredbear es el que causó una de las mordidas. número 16 a pesar de que el poder de Fredbear posee botones en su traje en los juegos, su sprite no los posee quizás se le olvidó agregarlos a Scott pues ya que sí lo el tamaño permite. de los sprites de este juego sí permite esa clase de detalles he 17 Fredbear es el único animatrónico esos o que arcades los que brusca, aparecen. Pues a todos los demás nos presentan lo, lo aporto, Las personajes. Los Siendo solo él quien aparecerá en la noche. Esto podría considerarse un mal diseño, ya que al ser un cambio tan brusco de jugabilidad, no le da tiempo al jugador a adaptarse en todo. Haces esa fila de crack, se... 20, pierde. 20. <ríe> Será el único animatrónico que aparecerá durante la noche 5 del cuarto juego, siendo el primer animatrónico en tener una noche completa solo para él. Después vendrá su recolor. Nightmare. No 19. No, ¿eh? Fredder, al igual que los otros personajes, tiene cinco dedos, pero de él sí tenemos el que en la vida real. los juego será es un estúpido. Un modelo que puede ser usado como traje tanto para humanos como para el esqueleto. Número 20. Night Fredberg, hasta la última Night. A ver cómo suena. Y a ver, los que Vamos componer. Vamos a componer. Espera, espera, espera, Porque Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, sé. No espera. Espera, espera. Espera, espera. Sí, claro. vez, vez, vez de William fue que... Número 21 de yo, yo creo que, que William alteró todo Teorizó que los Nightmare eran en realidad animatrónicos reales Ya que él mismo dice que es muy real y que ahora es más que una ilusión Una explicación para su apariencia sería que usan los discos ilusorios Pero hasta el momento no se ha confirmado esta teoría Número 22 Los diálogos comienzan entender yo no cree, perú, de la creo que una peluche es es que es es el... el... yo creo que William creó ese peluche tal cual en un video de la historia no en participó de ya es amarillo y morado. Y 24, el cáncer, fue el único de los que salió hoy. el su en la historia, dado a que los demás tuvieron que esperar hasta el Pues wow. oh, eso no lo sabía.